Da, da, da, da. Calma, calma. Uf, peligro piramidal. Bah, vamos allá. ¿Qué eres mi fan, peligro piramidal. ¿Que eres? ¿Él es tu fan? ¿Es, es fan tuyo? ¿Será sí. que tú eres fan de él, no? Sí. Ah. Ay. Venga, Uf, aquí está el genio. Eh, ¿Qué? ¡Ay! ¡Pony Game! Toma, doña firmada. ¡Ay! ¡Ah, el Pony Game de todo el mundo! Todo el mundo tiene Pony Game, menos este tío, porque es un cobardito de los Pony Games. ¡Ay! ¡Venke! Este es un cobardica de los Family Game. ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh, no! ¡Ah! A ver. Rua, ¡Cambiar de arma! ¿Lo ves? Rua. ¡Mini bombas! ¡En toda la cala genio! no eres un malito eres un malo eres muy malo eres muy malo igual se desfile un tiro ¿Y? anda no he podido salvarte estoy vivo pero no vas a llegar muy lejos <risa> Venga, vamos a ello. Oye, el gatito, el gatito, que mola. ¡Ah! No es tan el gatito, no. Que dice si es súper mono, además te ataca y... ¡Eh! Me has quitado eso. ¡Qué malo! ¡Ati... ¡Gatito! ¡Ataca! ¡Ay! ¡Dolor, dolor! porque mis gatitos son más fuertes que tú ¡Oh! ¡Qué susto! Por culpa del susto ya no he conseguido Anda que... Anda que dura mucho ¡Es el piramidal! ¡El señor de los piramidales! Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. ¡No! ¿Cómo no que okay, no? ¡Oh, no! what's that? What's ¡What a ¡Ostras! ¿Qué es eso? se eso! Pero aquí salen cosas para reventar oh. ¿Qué tan lo van a intentar. ¿Qué dicen? ¡Si tengo la vida! Se para más difícil o no. Anda, pues ya no, ya.. Igual.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 mucho daño bueno muy poco daño cuando eres pequeño y dispara Ay. Good for us. Well bad. Hey. Now, go! The future has been picked up by evil people Cada vez que le demos a más cabezas, más daño le hace. Así que por eso le da dado ganas dos no daños. ¡Adiós! Esta y esa. Anda, pero no me ha dado tiempo de esa, te lo da por. ¿Por qué dos veces le tengo que dar? ¿Hoy? Bien. ¿Qué dice? ¿Dónde estás? ¡Aquí! Los gatitos, los gatitos. Los gatitos Ay. monos. Qué monos son estos gatitos. Uh -uh. ¡Desaparición! ¿Dónde está? Eso parece es un canal de la mitad de él O sea, que va a aparecer en una película De Star Wars Eso es verdad Hola, adiós no, me, me, me. Tienes cuatro vidas, que venga Aquí ya voy a morir ¿Cómo que vas a morir si tienes cuatro vidas? Esto lo has hecho tú. Venga. Pero es que... Da igual, tú puedes Sergio. yo vale, ¡Ay, ay, ay! No has perdido ninguna. ¡Venga! Este es tuyo. Pues ya solo quedan dos partes para derrotarlo y ya. Venga, venga, venga. que no estaba dando antes Porque es por tiempo creo bien te queda uno de vida eh. ostras esta es la última parte en serio es lo más difícil que he visto en mi vida toma ¡Ah, bien! Bien, bien, bien, muy bien Uf, Vamos a dejarlo ya, ¿no? Que me va a dar un patatón Sí, vale, Por aquí vamos, vamos a dejar el vídeo de hoy, chicos <risa> Espero que os haya gustado Eso eh, espero yo también Porque ha costado la misma vida Esto es horrible Dadle <risa> like, suscribiros Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. venga Adiós